hola buenos días soy rosana pereira soy directora de actúa psicología positiva junto con mónica pereira pero hoy de lo que os quiero hablar no es de la parte del negocio de, de lo que es eh, centros de psicología positiva sino de la parte en la que queremos eh, poner en común con otros profesionales de la psicología el éxito que estamos teniendo en los centros de psicología ¿Cómo? Pues en su momento ideamos la, la posibilidad de que otras personas que han estudiado psicología y no encuentran un camino para poder eh, encontrar su vía profesional, que pudieran unirse a nosotras a través de las franquicias. Para eso hemos creado un proyecto que es franquicia de psicología y en él lo que hacemos Mónica y yo es verter todos los conocimientos que tenemos, todo lo que hemos ido haciendo en los últimos 12 años, dentro de lo que son los centros Actúa, y la verdad es que estamos teniendo una magnífica respuesta, tenemos un centro franquiciado en Madrid, seguro que habéis oído hablar de ella, es Nuria, en, en Actúa Prosperidad, recientemente, eh, casualmente, en mitad de la pandemia, tuvimos también la posibilidad de... Eh, conocer a otras profesionales, de, en este caso de México, y tenemos una franquicia que también se abrió en, en Querétaro, en México, y lo cierto es que la pandemia no puede ser eh, la dificultad que haga que nuestro sueño de trabajar como profesionales acabe hundido, acabe tirado por los suelos. ¿Por qué Mónica y yo decidimos... Eh, iniciar este proceso de la franquicia. A veces nos preguntamos, pero este quebradero de cabeza nos metemos en unos líos que para qué, con lo gusto que estaríamos nosotras, eh, con nuestros centros, sin tener necesidad de complicarnos la vida, por un lado es inevitable, o sea, forma parte de nuestro ser. Por otro lado, siempre lo hemos dicho que nosotras nos formamos profesionalmente en nuestros inicios para pagarnos la carrera y para bueno, poder contar con algo de dinero sin depender de nuestros padres. Empezamos trabajando en McDonald's, luego estuvimos en Pisajar, bueno, hubo, todo era por la hostelería, nuestro padre trabajaba en hostelería y creo que eso también fue algo que impactó mucho en nuestras mentes. Pero lo cierto es que aquel trabajo, aquellos trabajos, nos permitieron conocer la idea de lo que es una franquicia y quizás eso se quedó grabado en nuestras mentes y eso nos ha llevado a cuando nosotras hemos tenido la posibilidad de crear un modelo de negocio que realmente funciona y a la vista está por los datos, los números, los clientes y sus reseñas por ejemplo en Google, que no podemos estar más contentas por la buena acogida que tienen las terapias que hacemos en Actúa y lo cierto es que es una manera el, el enfocarnos a través de la franquicia de ofrecer a otros compañeros y compañeras de la profesión el poder hacer realidad su sueño de ejercer como psicólogos. Lo cierto es que nos encontramos muchos eh, artículos, muchos contenidos dentro de eh, páginas, por ejemplo, páginas de Facebook eh, dedicadas a, a profesionales de la psicología o a estudiantes de psicología, y hay mucho mucho desconocimiento acerca del de mundo laboral y profesional de, de lo que hace un psicólogo o una psicóloga una vez que finaliza sus estudios hay eh, falta de conocimientos con respecto a las especialidades clínica sanitaria si la jurídica es una especialidad o no es decir tenemos mucha confusión tal vez porque no hemos sabido ser claros a la hora de, de explicar eh, nuestra propia profesión, tal vez porque es una profesión donde hay muchísima injerencia de otros profesionales que no han estudiado psicología, pero parece que todo el mundo puede hablar acerca de emociones, de trastornos del sueño, da igual la profesión de la que provengas es como campo que cualquiera puede hablar de ello, ¿no? De hecho, todos tenemos claro aquello de que cuando eh, vas a contar tus penas a la barra del bar, el camarero es el psicólogo. Es decir, parece que la profesión se ha un poco desdibujado y eso también ha provocado que los propios eh, estudiantes de psicología cuando finalizan su carrera cuando finalizan su máster se encuentran un poco como desamparados de y ahora qué hago y su primera y única salida muchas veces es la de buscar eh, algún centro donde les contraten para trabajar mónica y yo con la franquicia de psicología lo que intentamos es que aquella persona que realmente tiene interés en crear su propio negocio que pueda hacerlo dentro del paraguas de la franquicia Actúa, evitando muchas de las barbaridades que hemos hecho ella y yo, evitando muchos de los gastos innecesarios en los que hemos incurrido por desconocimiento, evitar mucho gasto necesario, pero que cuando formas parte de una franquicia ese gasto queda reducido en una gran medida, lo cierto es que hay un gran desconocimiento dentro del mundo de la psicología de qué es eso de franquiciar, y esa es una de las razones por las que a partir de hoy voy a empezar una serie de bueno, vídeos en los que voy a tratar de aclarar algunos de los puntos que me voy encontrando en mensajes que nos llegan a través del email o a través de lo que decía antes, los mismos grupos de Facebook, y son pues aclaraciones que creo que son básicas y necesarias, porque como profesionales que queremos ejercer como psicólogos, hay cosas que tenemos que tener claras, y una de ellas es que, ¿qué puedo hacer si quiero ser mi propio jefe, mi propia jefa, y montar mi, mi despacho? O si lo que quiero es eh, que me contrate a alguien para su centro, y yo cobrar un sueldo, o ser colaboradora, y cobrar eh, de una parte del... De, de del dinero que se ingresa es decir fórmulas hay varias lo cierto es que parece que siempre nos quedamos con la única busco un centro donde me contraten y muchas personas seguramente tienen el talento las habilidades la capacidad el deseo de crear su propio negocio y eso es lo que mónica y yo ofrecemos con la franquicia de psicología sé tu propio jefe sé tu propia jefa decide tú qué quieres hacer con tu vida con tu profesión con tu negocio ¿Qué te ofrecemos? Te ofrecemos ese paraguas en el que vas a poder estar acompañada o acompañado, en el que vas a poder tener eh, esos recursos que no tienes que salir a buscar porque ya hemos elegido aquellos que funcionan a base de golpes, evidentemente, porque muchos de ellos han sido a base de probar y descartar y hoy por hoy podemos decir que nuestro negocio funciona y lo que queremos hacer es compartir que nuestro negocio funciona con todas aquellas personas que tengan esa iniciativa que quieran lanzarse a crear su propia carrera si estás interesado o interesada en franquiciar tu negocio o cuando menos en saber de qué va esto de franquiciar yo te aconsejo que nos des a favoritos que nos sigas porque a partir de hoy vamos a empezar a colgar algunos vídeos a aclarar dudas podemos recibir también y estaremos deseando recibir vuestras dudas que nos escribáis, nos contéis cuáles son aquellas cuestiones que nos quedan claras y a partir de ahí que cualquier profesional que salga de su carrera, que termine su máster y quiera ejercer la psicología, por lo menos tenga el conocimiento básico de ¿Qué tengo que hacer para montar mi propio negocio? Evidentemente no solo vamos a hablar en este espacio de la franquicia de Psicología Actúa, vamos a hablar de cuáles son los pasos que alguien tiene que dar para abrir su propio centro, con independencia de que lo abras con nosotras o lo abras por tu cuenta. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de abrirlo? ¿Dónde lo abro? ¿Qué es mejor? ¿Poner mi nombre? ¿Poner un nombre que yo me invente para mi centro? ¿Qué es mejor? El ¿Hacerlo sola? ¿Hacerlo en compañía de otras personas o compañeros? Es decir, hay un montón de decisiones que tenemos que tener claras a la hora de lanzarnos a ejercer. Seguramente eh, el camino de buscar un centro al que enviar nuestro currículum y esperar que nos contraten sea el más cómodo sea el más fácil pero también estoy por asegurar que es de los más difíciles de que bueno, de que al final eso sea una salida real cada año son muchos los profesionales que finalizan sus estudios y los centros son los que son o abres tu propio centro te abres tu camino te abres tu propio negocio para poder ser tú quien gestiona tus ingresos o al final siempre vas a depender de lo que otra persona te pase de lo que es de negocio, ¿no? de, de, de ingresos, por tanto, aquí lo dejo, si os interesa saber más, os interesa saber qué hacer para montar vuestro propio negocio, para crear vuestro centro, eh, saber cómo tengo que gestionar una página web, unas redes sociales, qué puedo colgar, qué no puedo colgar en esas redes sociales pues no tenéis más que seguirnos. Si tienes dudas, nos puedes escribir, nos puedes eh, contactar, bien sea a través de la página web de Actúa, que es www.actua.com, actúa con H y con Z, o bien a través de la página de Franquicia de Psicología, psicología.com. Estaremos encantadas de ir incorporando las preguntas que nos vayáis haciendo a los vídeos que vamos a ir creando a partir de hoy nada más, esperamos vuestras consultas y estamos encantadas de a partir de hoy empezar a conocernos un poquito más y estar un poco más cerca ha sido un placer estar con todas vosotras y con todos vosotros, me encantaría que a partir de ahora empezarais a sentiros y a ser actuers, actuers de corazón porque de verdad que todo aquel que acaba de alguna manera en Actúa, acaba formando parte y sintiéndose parte del equipo Actúa, así que lo dicho os esperamos un saludo, adiós.